Hola Underfans. Bienvenidos al fin, a un video de Undertale. Sí, ya saben las razones por las que tengo a este pequeño canal inactivo, así que no les aburriré con eso. Mejor vamos con este video. Esta historia ocurre en una ruta genocida, del universo original. Sans le ofrece su alma a Flowey, convirtiéndose en un ser que se conoce como Sunny, él tiene control total sobre los Resets. Además se mezclaron todas las líneas temporales, por completo y se resetea todo, llegando hasta el punto de que todos los monstruos se fusionan entre sí. Incluyendo Frisk. Bueno ahora que tienen, más o menos la idea de que es Fusión Tail. Vamos a ver los personajes de este universo. Este personaje, como ya habré dicho en la historia, es la fusión entre Sans y Flowey. Es una fusión lúdica y caótica, la cual tiene más conocimiento y control sobre el tiempo y el espacio que cualquier otro monstruo. Es rápido y fuerte, se puede llegar fácilmente al lado bueno, si no lo haces enfadar. Cuando lo haces enfadar puedes contar con que tu existencia será borrada para siempre, se cree que Sunny puede estar operando con WD Gaster. Sumni es incluso más perezoso que Sansa menos que esté molesto. Ama hacerse el muerto y estas bromas cuentan con que chupo salsa picante. Sumni es la fusión más antigua que cualquier otra que exista y por último tiene una gran rivalidad con Uranus. Uranus. Es la fusión entre Untira y Papyrus. Uranus es una fusión justa que busca la justicia. Esta fusión tiene mucha energía, y muy buena puntería a la hora de perforar a sus enemigos con nuestros afilados que usa como lanza. A Uranus le encanta cocinar y una cosa curiosa es que puede tomar su cabeza, y tirarla a la gente cuando está molesto. Metatfis. Es la fusión entre Alpis y Metaton. Es una científica muy buena, nunca le ha gustado dar respuestas a otras personas. Metapis quiere hacer que Shirox sea un cantante, pero es muy difícil ser agente y científico a la vez. Se comprenden muy bien el uno al otro y están bastante cerca, Metapis se protege a sí misma, y a nadie más. Lo que termina en una personalidad demasiado egocéntrica, pero en secreto ama a Uranus. Shirok Es la fusión entre Napstablock y Shiren. Una tímida chica, le gusta escuchar música relajante y que ya no esté de moda Llora lágrimas que son venenosas y puede hacer gritos sónicos Muffy Es la fusión entre Muffet y Grigby es un monstruo con forma de araña con una personalidad ardiente, le encanta estafar a la gente y robarle el dinero, si está distraída, le puedes quitar lo que robó, Mudfi tiene cleptomanía, se siente atraída por Sunny pero no lo admitirá. Asoriel. Es la fusión entre Asgore y Toriel. Un padre triste y con el corazón roto, mayormente intenta bloquear y defenderse de los ataques, desesperadamente intenta mantener la esperanza porque la esperanza es lo único que le queda, se conoce que es bueno para los niños. Frisca es la fusión entre Frisk y Chara, una fusión desesperada e inestable entre un psicópata y un pacifista, a veces puede mostrar piedad pero sobre todo mata, Chara tiene a Frisk abrumada pero Frisk puede poner a Chara en su lugar ganando más determinación que Chara, Friska no puede decidir si es mejor el chocolate negro o el de leche, sigue obsesionada con esa pregunta durante su viaje. 50. Bueno de esta fusión no encontré una imagen, así que la dibujé yo. Es la fusión entre Temmie y Monster Kid. Kimie es compañero de Uranus, lo sigue a todos partes y asusta a la gente con su rareza, pero en realidad es muy servicial y dulce, puede ser tratado como una mascota, o como un niño siempre y cuando le des afecto. Bueno ahora les diré los tipos de fusiones. Fusiones positivas. Las fusiones positivas son aquellas que tienen una nueva personalidad completa, las fusiones positivas todavía conservan los poderes de los que se fusionan pero aprenden una nueva forma de usarlos, a veces crean sus propios ataques únicos, las fusiones positivas no recuerdan nada de sus vidas pasadas o identidades pero a veces recuerdan cosas muy débilmente. Las fusiones positivas son Uranus, Muthi y Shiro. Fusiones neutrales. Las fusiones neutrales saben el propósito de su creación y sus objetivos, a veces tienen el poder de alterar personalidades. Las fusiones neutrales tienen los ataques más fuertes y más peligrosos. Las fusiones neutrales son Sunni, Asoriel y Metapis. fusiones negativas. El peor tipo de fusiones, solo uno de ellos en el caso de Friska, Frisk tiene el control total, Frisk tiene acceso ilimitado, la fusión en sí es una duna emocional que sufre un trastorno de personalidad múltiple, las fusiones negativas son, Friska. Bueno les doy un saludo a los cacahuates, más recientes del canal. Un saludo a Sixbone 0904 El Pro XD. Otro saludo a Juega Gorgon RTV. Habla I9100 Shark Cruisier, le mando un cacahuate. Y a Sebastián Gamerites 131, le mando un gran saludo con crema de cacahuate. Si quieres un saludo tú, suscríbete a mi canal y a los primeros cuatro que se hayan suscrito los saludaré en el próximo video. Hasta la próxima, cacahuates loquenderos, y nos vemos en el próximo video.